Bueno, vamos a hacer la segunda prueba de PowerScreen, yo este programa para capturar la, la pantalla y la, y la webcam al mismo tiempo, mostrando un poco de eh, edición de video con cada live. Bajé la última versión de la página en formato UPIMage como para poder mostrarles la, la versión 18.9.3 que es de marzo de 2020 es un editor de vídeo donde tenemos todas las partes del proyecto acá los filtros, la previsualización del proyecto pistas de audio, pistas de vídeo tenemos diferenciado, podemos seleccionar las pistas por de nombres tenemos una línea de tiempo, tenemos una herramienta para seleccionar una parte de la línea de tiempo. Podemos, tenemos acá la línea blanca que nos marca en qué parte del proyecto estamos. Podemos agregar guías si queremos en una parte del proyecto. Vamos a traer algunas cosas, clips y vídeo y de fotos al proyecto me avisa que estoy trabajando en archivos que están en un disco externo total no tengo vídeo de sede sí, sí, en este caso si sí trabaja un archivo que está, que está en disco externo también el proyecto de cadena y tenemos un disco externo cosa de no tener problemas cuando abren sepa que está todo en el mismo lugar, y la dirección es relativa a ese lugar. Por ejemplo, acá tengo un clip de video, que acá lo puedo ver completo. Esto está filmado a mano, así que está un poquito movido. Entonces lo que voy a hacer, este clip, voy a utilizar, hacer un trabajo de estabilizar. Esto lo que va a generar es un archivo nuevo, eh, que es un archivo de texto, que podemos copiar en el proyecto, pero que no genera un video nuevo. Solo cuando hagamos el render va a generar ese archivo. Mientras tanto, puedo ver que acá tengo una foto común. Cuando arrastro una foto, el proyecto, la foto acá, dura, tiene una duración específica. ...que podemos cambiar... ...podemos hacer que la foto dure más o menos, la podemos mover... ...cuando movemos el tiempo nos pone cuánto va a durar la duración... ...en segundos y en fotogramas... Si usamos acá en las esquinas, arrastramos acá lo que hace es fundido en este caso negro porque no hay nada. Entonces, si ponemos este, este clip acá, el fundido va a ser una entre las dos tomas pero podemos elegir en vez de hacer eso quizás queramos hacer alguna una transición entonces hacemos clic en la parte de la esquina inferior derecha y podemos elegir el estilo de barridos acá por defecto tiene un montón y podemos bajar de internet otros entonces hay un efecto espiral eh, si no, acá también tenemos barrido, barridos lineales, diagonales, efectos de ruido, etcétera También lo podemos invertir si queremos el filtro y acá la, la, el, el, la composición es automático, lo va a decidir solo. Podemos indicar que lo haga hacia el frente o hacia una pista de vídeo específica de transición. Entonces ahora que tenemos el video estabilizado tenemos este archivo que es punto, el mismo nombre punto MLT. Entonces arrastro este proyecto y van a ver que tengo el proyecto este es una grabación que ya con la cámara tengo audio y video la pista de audio está separada puedo pero está agrupada en este momento yo puedo por ejemplo también con estos dos clips yo mantengo shift y arrastro, selecciono estos clips puedo agruparlos y ahora está marcado con otro color y son los puedo manejar juntos y esto lo tengo separado si yo en otro este momento quiero eh, tengo muchas cosas acá después si quiero mover todo y eliminar un espacio, utilizo la herramienta espaciador y junto a las partes del proyecto. O si tengo que insertar algo en el medio, puedo mover todo el resto del proyecto y agregar acá lo que necesito e incorporar. Y la herramienta tijera, que uno puede cambiar de la, son de la S, de la X, la herramienta selecciona, la herramienta, herramienta cortar. Vamos a ir una parte de del video que no queremos o si queremos un efecto diferente en una parte por ejemplo esta sección la corto entonces tenemos este clip y acá puedo utilizar un efecto específico arrastro ese efecto a esa capa y puedo colorear por ejemplo con cualquier, cualquier filtro En el caso de video o de foto, por ejemplo, vamos a hacer un efecto de transformar. Vamos a buscar transformar. Transformación. Entonces, este efecto nos va a permitir, por ejemplo, eh, modificar la... Eh, podemos hacer una, una animación, algún efecto, pero podemos, vamos a centrar la foto en pantalla por ejemplo el primer fotograma voy a poner bien en la esquina y en el, voy a agregar antes de la transición un fotograma clave y voy a mover desde acá hasta la esquina inferior entonces ahora puedo hacer un movimiento y si quisiera podría agregar fotogramas en el medio y de otras etapas de movimiento que cuando acaban vayan a una formación de dejar la pista van a ver que las marcas están acá